El director del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, General Olivense Minaya, asegura que esa organización hace los esfuerzos posibles para disminuir la delincuencia en esta ciudad de San Francisco de Macorís. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.